Atu ñantan, ma tua kai nuku hanuriki sindilis mori kayuna. Larki hiku yana aibu, lama ra presentación personal. Nuku hanuriki sindilis mori kayula. Larki rabuchunkachusku paritia. Nuku wsa buriki sukta. Nukun papang hanuriki Fernando Mori González. Guerra estudia en la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, UNIEM, y Chabur Siraco.